Mira, aquí, ahí me totea. He encontrado los lockers. Sí, máquina, mira. Ostras. No sé si hay más. A ver, déjame, déjame probarla. Que yo lo veo como, como peta. Suéltame. La puesto la y tira, eh, tira para adelante, ya verás. Suelta cargado eso, suelta cargado ahí. Vale. Se está estéreo. Bueno. Pues ya, yo ya sé un sitio para raidear, eh, en el mall. En el mall también. Sí, no. Yo estoy lleno de lockers. Uy, ¿cuántos lockers? ¿Ves? Coño, pues sí, ni tan mal, ¿no? Además, además, se nota. Eh, pues la otra vez, chaval, la otra vez me iba a para un maldito ¿en serio? Ya, sí, pero la han vuelto a cambiar. Toma, me noto. Venga, un caballo de ¿Cuántas cajitas? Y la hoja esa, cogerla. ¡Adiós! Va a pillar los drums que yo tengo, 500.000 millones 500.000 millones, pero sí, son me muchos de aquí Si, sí, menos a ver todo full Tiene una Rainfinder, yo voy a pillar así, me hago la pongo por ahí, vamos a estar Otro, madre mía, bueno Si, sí, peta esto, peta esto ¿El qué he hecho? Vale Aquí hay un... Sí, ah, no, no, es un armario Espera, espera, espera Sí. ¡No! Si ¿Sí o no ¿Qué dura más? ¿La puerta, tío? ¿La, ¿la baúl? No, no, la arregla, la arregla. Ah, la arregla, no. ah, vale. ¡Uy! Ah, qué fuego, tío! ¿Rod Mythical? Eh, la fusilado que había, había bugueado. <risa> Me metí dentro, vale. Vale, ¿y si vamos al mall y... Re o primero nos glitchamos y lo hacemos... Vamos, vamos, y sí, eso sí. A ver, ahora. Bueno, sí. Sí, estoy. Vea. Ahora pide TP a David, pídele TP a... Necesito, necesito esto... Eh, cama. David tenía cama, ¿no? Tú tenías cama, David. ¡Eso esta patata, bro. Hay uno con... Vale, voy. Hay uno con SkyBase, eh. ¿El ¿Qué es el servidor mierda, ese. Brevo, cuál el eh? que... En el mierda que está baneado. Sí. No. En el Ruam, estamos. Eh, el, el admin me ha dicho que van a wipearlo en 10 días. Yo no haría nada. Si, sí, estamos en glitch. Pues en 10 días me ha dicho que a la mierda. Es español. Nos dio como 50.000 a cada uno por pillar dos bases de clave. ¿sí? sí, yo ya lo he gastado dos, pero bueno. ¿Dónde echarlo en nota. He matado a uno y el otro estaba... había caído del cielo. Que había caído del cielo. Me están dando. ¿Lo has visto? Sí. ¿Dónde? ¡Eh, espalda, espalda, espalda! algo ¿A que sí? Vení, boludo. que te anda, que aquí se están cagando tiros con mapel y todo. Voy. Night Rider y todo. Ya lo loco, ya está preparado. Métete de grupo, guante. No estoy en el EC estaba en uno diferente... Pues como te pillemos, a lo mejor te pegamos un tiro. ¿Dónde están? No, no se lo he Se me ha hecho capa en la leche, en la chele. ¿Qué? Nada, por aquí, nada, por el monte, o sea. Nada. Donde peor se me da. Lugares cerrados. Estoy Dice el... que la las he hecho en las glitches enferma, va. Sí, en todas las. Vale, los sí, en la casa está de me metal. No os es glitchéis, ¿a onda? No, ni nada. Onda que no. Yo no me he glitchado. Disco reconectado Espérate eh, eh, eh, eh. que han, han vuelto a hacer spy en el... En este... Rusia Aquí Uy, entro, eh Alta glitch No muerto Alta glitch, tiene uno Uf. En serio Guau guau guau han muerto eh. morido todos. Buah, eh. wow, una mappel aquí. Tocheta. de bueno, y de todo, pilla. Cuidado, oh, serio, serio. Uno por fuera. con el Buah, pues me ha dado, eh. Buah, me han matado, tío. Acepta. ¿Por? Acepta, a serio. Pues voy caminando. Toma. No, no. Que te... toma. Ni toma. Tío. Ay, ay. Qué una no joni! No, me han la puerta. Me eh. ¿Qué te quieres? Muerto. No, vale. Te gato, bastante. Sí, coge cositas. Sí. Hola, hola, hola, hola, hola, Hostia, ostras, hostia, tú. Puta. Hay un team ahí de 4. Eh, pero que dice que está en esta casa. ¿Están avisado cabrones? Senta, hostia, Y me he cargado el otro. Eso es lo mío, capullo. <ríe> capullo. Me dato picado. Capullo, esto es lo mío, capullo. Ah, toma. Cualquiera sale ahí, ¿sabes sabe? dónde se chanta. <ríe> Estoy aquí. Voy. Uva. Y viola Maña, que no. ¿Eh? ¡Tío! ¿Tú ¿Dónde ha sido eso? Muerto. ¿Por qué? Escucha? Buah, tío, otro fuera, otro fuera, cuidado. Eh, eh, David. Tío, el último play es donde pega, macho. Asteria, acepta. Se mete a balas a colear y si la saca. Me da, me da. Toma, toma, coge, coge más, Voy a quitar el puto árbol. Ya paso, el servidor que hay aquí arriba me da miedo, ¿Dónde está el chaval ese, tío? Acepta otra vez. A uno. ¡Mira el no! El ¡Nota! Me ha reventado. ¡Los dos muertos! ¡Oye, ay, ay! que fuera hay otro, ¿eh? ¡Los dos muertos! ¡Todos muertos! Bien, guante. ¡Todo no mío. creo! Es sí, sí. el ángel, tú! ¡He, He mat matado a tres! ¡Fuera camas! ¡Mandad, mandad, mandad! Manda, manda. Acepta, lo tengo pendiente. <risa> Ay, mira, detrás de, de la puerta hay un rocket. creo que lo la vamos a... metí aquí Que van abiertos y es un going deep. He <risa> cargado a los tres. Porque tienen sí, balas de lancer, tío. La fuera, no, eso es, eh, eso me pregunto yo. A ver. Barra cost charge. Mierda. Eh, cuidado. Viene uno, eh. te hace, pero de la <risa> <mía. risa> Tenta, ¿serio? <risa> Toma, ¿quieres armar? Eh, podéis entrar, por favor. Ope, ah, no. Cuidado, bueno, cuidado, cuidado, cuidado. Eso, eso, eh, coge el rocket que el que... Ah, del que ah, ahí. Le he, he me puesto, me puesto un... una bomba no, en su cara. Pero pon la metal, que tú la más. Sí, se ha perdido todas mis cosas, tío. No, eh, ya no, ya lo han arreglado eso. Tenía de todísimo, chaval. Yo tengo cuatro mapas sin muchos drums y muchos accesses. Hostia, ahí. el Detonator y yo tenía la tenía de todo tío quita ahí eh patata que voy a meter tenía treinta y pico pero pero toma toma toma aquí hay un, dos tres cuatro quita ahí quita de ahí David quince dieciséis, diecisiete dieciocho diecinueve y no hacéis nada tío a ver, espérate que ahora ojome y cogemos cosas para idearlo. Es he que voy a Es que a ah, entrar, Tío, ahora perdió, Ah, oh, que ascazo tío. Que has perdido, que has perdido. Todo. ¿Cómo podéis ser que hayan tres personas y solo me matan a mí? Eh, mándame, mándame, mándame. Espérate que estoy matando eh, aquí ese, a mí. Ese o este tío o algo, tío. Porque te da lo que, lo, que, lo que está ahí, tío. Man, manda otra vez, eh, David. Llévate ya, Davy Aquí tengo dos eh, si querés Acepta, Asterio, porfa Guau, tío, y ahora hay mis cosas, loco creo que yo tengo... ¿Te yo tengo cosas para todos, eh Echame una arma, cualquiera. Toma, donde. Mira esta, nada, nada, nada, nada. No, que ya te, que ya te he soltado una, <risa> que te he soltado una maple una maple ve con la maple porque <coughs> si no vas a salir para nada. Coge la maple te voy he saltado aquí, ven. No me gusta, uh -huh. no me gusta. De ser que me gusta más esto. Vale. Espérate. Ahora, es que hay que intentar esto lo de arriba, tío. Eh, estoy aquí dentro. ¿Puedo? está Aguante. No? Si había aquí, pues mira, lo que tiene ¡Hala! Esto es mío, esto es mío. ¡Uy! ya ¡Eso es ¡Quítate ahí, David! déjate. ¡Pero que estás bien ahí! ¡Ah, que tiene dos! ¡Vaya! ¡Eso! Tengo una nada, se las tiro Pon, pon las, pon los otros, pon los otros Pero que remate con Dragon que está nada Esperar, quitar, quitar, quitar! Para te lo tiro ahí porque le tirado un... puesto que fue ¡Para Pero ¡Para párate ¡Toma! No, toma, para patata, patata, patata toma! toma hablando. ¡Patata, te ahí un ¡Me ¡Está en serio! es un parado! ¡Ah, un ¡Ah, es un ¡Ah, pues bonito se ha quedado esto, ¿no? Es un supositorio. lo vigilando, no estáis todos looteando. Es verdad que puede abrir, que puede abrir el tío. quítala ahí, quítala ahí, quítala ahí, quítala ahí, quítale ahí. Darzu, David, ¡Inútil! Qu quita, quita, quita, quita, quítale ahí. Patata. Adiós. No, una... Pues salgo. Manda. Todo ya. Vea o la cosa que tiene la gente esta, ¿no? Yeah. No was... me, me voy para atrás, pa eh, David. Que tengo. Que tengo, dos te tengo, ahí, que tengo, roque, tengo dos roques. Que tengo roques, tengo dos roques. Patata, quítate, quítate. Me meto ahí. Me vamos con este server, ¿sabes? Me puse las botas Chía, arriba. Hay más gente, mucha, mucha, muchas, muchas. Astería Z. Voy. Y me si ya no. Sí, Ahí, aquí hay uno. Ahí hay uno. Sí, lo veo. Vamos esto para pa defenderme. <risa> eh, yeah, por el mierda, por el mierda. Mm. A ver, quitar, quitar, quitar Cuidado o sea, no. yo, tío. Se lo has puesto no, pero... tú No, se lo ha puesto David sí. Vale, pues no, ahora ahora Espérate, espérate no, ¿Qué te da de ahí, patata? Ab, abre, abre, abre y subo y... Y... Venga, va, abro, eh No, no, no, no. ¿Estáis abriendo, ¿Adiós? no? Abri, abri, abri. ¡Abro, abro, abro, abre! ¡Vale! Están muertos, están muertos mil... ¡Hostia, mil... ¡Hostia, hostia! ¿Por qué siempre muero yo, tío? Es que... ¡Buah! ¡Buah, pues me ha, me ha reventado a mí también, eh! ¡Manda! <coughs> ¡Me han matado, tío! ¡Anda, anda manda, manda! ¡Cuarte! ¡Ah, tío! ¿Por qué siempre soy el primo que muere, macho? ¡Qué coño! <risa> tío, pero ¿de dónde, de dónde lo ha dado, tío? Yo pondría el Rufo otra vez, eh. Manda. Pongo... Eh, voy a poner el. Voy a poner la mierda, el, el Rufo otra vez, eh. Espera, no, esto se arregla. Bro. Es que ahora no tengo la cosa. Estoy crafteando yo. Está aquí. No, no, anda por este me está andando tú. Está ahí, eh. Sí, sí, sí, sí. Pero cabrón, dale. <risa> Missing wall, ¿no puedo construir aquí arriba? Hoy se ha limpiao ha cambiado eh. Ay, yo... He reventado, eh Muerto A ver, ya salgo yo, que no tengo nada Yo tengo 7 g 4 pero toma, toma Eh, lo tiro aquí y salgo, ¿vale? Pacho, es que no tengo ni skills ya, vale Eh, voy a hacer una cosa Ahora vengo, eh, no cuidado por, muráis Cuidado por este lado, cuidado por este lado No muráis, eh Muerto, otro Vale ¿Me cubres? Y no, no, hay todo, no, no, no, no, no, baja, baja, baja. Tiene que bajar. Hace esta patata. Voy a construir paredes, ¿vale? De, vale, de birch. Algo es algo. Sí. Vale. Adiós, c cuatro y tú, joder. Cuidado. ¡Eh! ¡Más eh, eh. otra vez! ¡Más otra vez! Te has puesto el escudo humano, tío. Te has puesto el escudo humano, Wanda. Acepta Steve bueno. Uno muerto No me ha cargado el mapa ahora Eso es lo mío ah. Eh porque eh, estoy viendo que me pilláis cosas hijo, que os ¡Toma! esta esta es ¿no? mía Mejor tuyo Ya eh, no se lo Vale, pues vale, la ¡Guardamos también Ojo mí me y me mandáis Pai corner Mandarme, mandarme, mandarme para hablar Mira No, oh, dios ¿Has visto todo lo que me he llevado? ¿Quién <risa> es que me he llevado yo? Toma. Yo, cuidado pero que se cae Y yo, y yo, y yo, aquí, aquí hay demasiadas cosas, eh Eh. Le <risa> paso un limpio el inventario A ver no, los drums se los quedo yo Los drums me los eso, quedo yo, Eso ¿sabes? está claro, eso está claro Y yo, y yo, y yo, y yo... yo. <risa> ¿Esto qué es, tío? Becky, Becky, Becky, ¿Esto qué es, tío? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo hemos.? ¿Cómo hemos llegado a esta situación, tío? Somos el DC, cállate <risa>